Don't give a fuck. Hace tiempo que se terminó Ya no me mires ya no hay razón. La droga en mi mano, mi mente volada, la boca en tu mira Y yo me pregunto ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? Escribe este blog para olvidar ¿Cómo borrar? El aroma de tu cuerpo no lo puedo sacar De mi mente retorcida no escapar Siento las olas Miro el mar, si tú no estás, ya no puedo continuar ¿Qué quieres de mí? Si no quieres nada, ¿qué continuar? Si esto va... Todo roto el corazón, ya no quiero, ya no quiero de tu amor, aunque tú me, aunque tú me hagas mejor, solo me verás caer. Tus besos mi tinta que yo el papel, yo ya te dije que no quiero ver. Me siento vacío a punto de ceder, ya no me queda tiempo para retroceder. Ya no me queda tiempo. Ando escribiendo oh, lo que pase La luna brillante, como tu ser ah. Dímelo mate, quiero brillar como tienen en el estudio Yo no puedo parar Si me pones un vídeo lo hago con un hit Solamente para ti Lo hago for me Lo hago for me, me. Empuje escaso, se va agotando La luna me mira, sigue brillando Tus ojos me calan, sigo dañado La luna Todo roto el corazón, todo roto el corazón, Todo oh, oh, oh. roto el corazón, oh, oh, oh W, w Dime lo material